La Corte de Apelación ratificó prisión preventiva contra implicado en la muerte a tiros del joven Jorgelín Tejada, hecho registrado en una cafetería en el municipio de Salcedo. Se estaba conociendo un recurso de apelación con respecto a uno de los imputados, un recurso de apelación de la medida. La Corte claramente que eh, confirmó en todas sus partes la resolución que dio origen a la imposición de la medida de Toda vez que se trata de un hecho grave donde perdió la vida un joven ejemplar que no tenía problema con nadie y de manera eh, desafortunada llegaron esos antisociales y le emprendieron a tiro para producir un robo en una cafetería donde él se encontraba eh, comprando algo que estaba Vamos a hacer un poquito claro. ¿Fue un robo simplemente que se salió de control o hay una trama? No, no, la... no, ahí no. Vamos a edificar un poco. Bueno, ahí la situación. Hasta el momento principio se decía se hablaba de sicariato pero realmente sí. esa no es la situación porque el joven jordi le importaba un arma de manera legal y al él eh, eh, tratar de, de que no lo asalten hacer un disparo ellos inmediatamente le emprenden a tiro y se van como si nada lo que entonces en todo caso está descartado el sicariato exactamente sí. porque yo mismo eh, ya eh, la, la primera persona que apretaron Hacieron muy claro y dijo cuál fue el objetivo por el cual ellos rentaron ese vehículo para buscar varios motores ese día. Ok, en cuanto al caso en sí, ¿por qué no vamos a avance? Vamos a decir algo determinante para el bueno, caso. Bueno, ya en los próximos días, posteriormente, al día de hoy que estamos acá en Salcero, estamos conociendo un anticipo muy bien. que por asunto de procesales, no vamos a dar todavía ningún tipo de declaración con respecto a esa situación porque todavía apenas estamos en receso con respecto a esa situación. Recordamos en torno a este hecho que los desaprensivos se presentaron a la cafetería Buche, sin mediar palabras le emprendieron a tiros y se retiraron inmediatamente del lugar. Para NTN, Joanny Paulino. En cámara, Yurel González.